Mi nombre es mi se Ernesto Jiménez Ortega. ¿Y cuántos años tiene usted Ernesto? Bueno, yo tengo más o menos como por para 15 años, pero no lo tengo. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea que tengo 14 pero me faltan por lo menos como 4 meses por ahí, cumplí 15 años. Uh -huh. okay. ¿Y qué hace usted ahí? ¿Sí? ¿Por qué está usted ahí? Porque estoy enfermo. No, yo digo que cuando... Suele salirse de ahí, él no se mete con nadie en la calle. Ahora si lo van a, a se meten con él, así él tira para adelante, pero con nadie se mete él. Pero la, ustedes como comunidad estaban al tanto de la problemática y por qué no trataron de avisar a las autoridades. No me uno como la familia lo trancaron alguna vez, uno no va a meter, uno que no nos va a meter, Pero todavía yo cuando le tengo lástima y pena, él ahí trancado. su ahora, mociando y jodiendo y jodiendo. Pero hoy no se mete con nadie, así que si lo pueden sacar de ahí, sácalo. Entonces el muchacho como es como agresivo si sí, se ponen con él, ¿verdad? Pero si él está en la calle no se mete con nadie. Eso que yo puedo opinar, también es lo mismo que ellos están opinando, eso mismo.